Derechito al vicio, somos cine y en esta semana te traemos un videazo del dibujante, del grosso, del capo de Hiro Majima, creador de Remaster, creador de Densero y, obviamente, de su obra prima de Fairy Tail, la misma, la misma que ha tenido spin-offs de 100 años después del futuro, la misma, bueno, en realidad no es 100 años después del futuro, el título te puede engañar, pero en sí mismo Fairy Tail es una de sus obras más importantes, la cual ha llegado a publicarse acá en Argentina por parte de la editorial Ibrea, pero, pero, pero, pero, pero, pero todavía podemos hablar un poco de eso, todavía podemos hablar un poco de Hiromashima. Pero antes que nada, queremos compartir este videazo porque se estrenó este fin de semana. Lo vimos esta semana, descubrimos que tiene canal de YouTube. El propio dibujante tiene su canal, así como el creador de Doctor Stone tiene una donde hace todos sus sketches. Donde siempre nos muestra sus novedades. Bueno, Hiromashima tiene el suyo y subió, subió un, te puedo decir, un videoblog yendo a una de las convenciones de cosplays más copadas de Japón yendo a ver a sus propios cosplayers como jurado, como entrevistador, vamos a ver entonces cómo nos muestra al autor encontrándose con los más fanáticos de su propia serie. Una grositud total, una genialidad total, que ojalá pudiésemos ver por estos lados así, ojalá pudiésemos ver a estos autorazos del manga, del anime también, algún productor de anime que nos cope bastante, ojalá se pudiesen pasar por Argentina. Pero bueno... Antes que nada queremos saludar a nuestros seguidores de la semana, nuestros seguidores de siempre, aquellos que nos escriben día a día en cada uno de nuestros videos. Un saludazo enorme para Ana Vázquez y su hijo, que seguramente está usando la cuenta de su celular, así que es un saludazo enorme. Uno también para Mateo Pellegrini y otro para Epic Games, que también nos escribe, siempre nos preguntan cosas. Vamos a responder un par de preguntas después de nuestros seguidores, de nuestros comentarios. Pero bueno, arranquemos con este videazo. Quiero ver qué hace Hiromashima quiero ver cómo reacciona el público así que echémosle un vistazo vamos a ver que está ahí en la world corporate summit 2022 el mayor evento de cosplayers del 2022 o sea del veranazo y vimos vemos que hay un par de datos de apertura que desaparecieron lo invitaron como juez como juez para la competencia seguramente con grandes premios grandes premios que vamos a estar viendo y durante el descanso Va a ver a los cosplayers, que están todos reunidos ahí en el patio, en el patio. Recuerden pasar por el canal de Majima Channel. ¿Qué tenemos ahí? ¡No, no, no, no! Ahí tenemos un cosplay, un cosplay de cero. Y se está arrodillando, se está arrodillando ante su god, ante su dios. No. ¿Y, y se quieren sacar una foto? ¡Claro que me quiero sacar una foto! Lo que sí, ha, ha, hagamos una pausa acá, hagamos una pequeña pausa... Eh, lo que sí van a notar, en el fondo del video, todos los demás como son jóvenes o pueden ser adultos también Salen todos borrosos porque en Japón si no tenés cierto permiso para grabar a otra persona No te, ponen, no te permiten ponerle la cara en YouTube Y en muchos programas de comedias por ejemplo, sucede lo mismo Si no firmas un par de papeles para aparecer para retransmitirse digitalmente No podés aparecer con tu cara sin blurrear pero, pero bueno, vamos a seguir con el video Por favor, tomate una foto, dale, dale, dale, dice A ver si tienen el peluche de la mascota A ver si tienen... No, no tienen el peluche, pero tiene ahí una mascareta Una mascareta para el autor Pero sí, el autor no se va a tapar la cara en una foto Y alrededor hay todos O sea, hay de todos Hay gente con barbijo Y hay gente sin barbijo Pero los fanáticos están nerviosos Están emocionados A ver, si quieres tomar una fotito Claro que sí Wow, ¿con quién te gustaría tomarte una foto así que sea grosso del manga, grosso del anime? Y ahí está, una agarrando la espadaza. La espadaza me gusta cómo lo hizo. No, a ver, ¿qué tipo de material está usando para la espada? Porque se ve muy cool, se ve muy cool y tiene los detallitos, los detallitos de la serie. Posta, personajes con espadas grandes, están compensando algo o son poderosos, porque sí. De fondo vemos que no todos los cosplayers son de la serie. Esto es de Master, tenemos ahí. Pero no todos los cosplayers que aparecen en el evento son de las series de Majima. <ríe> Vamos a ver que se va a encontrar solamente con sus fanáticos. A ver, dice que va a caminar ahí por la pasarela. Y la mochila, la mochila está lleno de pines Llenos de pines de la serie, es muy tierno wow. Todos los fanáticos acá, otakus del anime De secundaria siempre usan muchos pines Después cuando crecen dicen ah, No quiero usar pines porque no quiero que se enteren que... Somos otakus, pero uno es otaku por siempre Uno es mangaka por siempre Uno es, dibuja por siempre Uno tiene su pasión para siempre Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Oh Majima, dice el chabonardo El chabonardo <risa> Todo emoción, a ver Pero no tiene tanta emoción, como que tuvo emoción Solamente un ratito y después no Pero está ahí en personaje Está ahí en papu, vienen los demás Quieren a los demás Ahí, un honorazo Un honorazo total Ahí está le está diciendo gracias de nuevo, le dice que es y le dice que suboy a la Lucy. <ríe> y bueno, y le pregunta qué partes, qué partes quieren que le preste atención. Por ejemplo, ahí hizo muchos detalles con las llaves, muchos detalles con las llaves, con el traje, con las líneas que tienen los diferentes trajes. Y ahí los tenemos. De fondo tiene ahí un par de pantallazos como para que se saquen fotos. Como para que después los. Oh, mira, lo sorprendió por detrás. Lo sorprendió por detrás. Y hay un gara. Hay un gara borroso también. <ríe> Jaliente y ardiente le dice, no, no, cómo le vas a decir eso Pero mira, mira lo que son esos, está muy bien trabajado el cosplay, está muy bien trabajado Limpió las líneas, dice, y bueno, justo habla de sus pechos grandes ¿Por qué cosplayer? ¿Por qué cosplayer? A ver, vamos a ver la cara de Mashima acá Quiero ver la cara de Majima, a está colorado ¿Por qué una chica joven le va a decir, y los pechos grandes? No, no, no, no, no, no se dice eso ¿Por, ¿Por qué tenés que denotar eso? ¿qué? Pero bueno, lo, lo, lo dijo ella, lo dijo ella Por algo quiere denotarlo Pero bueno, tiene el cosplay completo Está muy bien hecho, está muy bien ajustado como los personajes Los personajes de Majima son todas voluptuosas Y vemos más, más japoneses blurreados Más japoneses sin, sin rostro hasta que... Ahí los tenemos otros más, otros grosazos Otros cosplayers ahí, ahí Acercándose uno tirando facha con el traje, y recuerden que es verano chicos, es verano y está, está caluroso. Y la otra, no, la luz está re llorando, está re llorando la emoción. Está tratando de grabar con el celular, pero no para de llorar. Acaba de conocer a su God, acaba de conocer a su papi, acaba de conocer a Hiro Majima. Y bueno, está. le piden permiso para filmarse. <coughs> Y ella no para, no para, no para de llorar. Tenemos ahí otros personajes más atrás. Con Cartulis hizo las cartas, hizo las cartas y las tiene ahí, no. ¿no? Pero ellos dos son brasileros, son cosplayers brasileros. Están ahí, en el campeonato mundial de cosplay de verano, ¿no? Qué grosos total. ¿Cómo llegaron de Brasil hasta Japón? Re bien. Y bueno, y ellos también, mirá, todo el trajo que tiene. Está utilizando una pintura con base eh, en, en aceite, en óleo. Un bolígrafo que se te pega ahí en la piel y no se te va a correr. Y bueno, y él sí, tirando a facha con la casaca. ¿Qué, ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una Ersa, Una ersa con alitas. Una ersa con alitas. Y espadeando con de todo. no, Es lo que todos quieren. Todos quieren una Erza. Claro que sí. Pero no. Están muy bien detallados todos estos Coldplay. Obviamente son de los mejores que están para esta competencia. Y ahí tenemos otra Lucy. Otra Lucy ahí. Otra Lucy ahí. Totalmente emocionada. La emocionada. No se puede ni acercar. No se puede acercar de la felicidad, o sea, sí, conoces a tu, bueno, a tu ídolo. Le preguntas si ¿sí es real. Estoy, soy real, estoy sudando, estoy sudando, claro que soy real. Ah, Dios, imagínate terminar el verano, las vacaciones, mira, se le despintó el, el labio ahí en la mano de tanto taparse la boca. Pero está feliz, está feliz la luz y eso es lo que importa. Eso es lo que importa, es como si nosotros conociésemos a... Ah, la mayoría de mis ídolos están muertos. A ver, mmm, a Messi. Es como si nosotros conociéramos a Messi o conociéramos al tipo que hizo Gatur. Ah, re que no. Pero bueno, como si conociéramos a un ídolo ahí en la vida real. Como Keanu Reeves. Y bueno, le gusta mucho hacer sus cosplays a ella. Le gusta mucho. Por eso está muy emocionada. O sea. Vos, o sea, vos no, no te imaginas esforzarte tanto por algo que te gusta y de repente viene el tipo que te inspiró, que te dio la inspiración misma, que es el anime, el manga, ahí a saludarte. Es como wow, es inesperado. Pero sí, a veces, a veces, a veces en los en las funciones de prensa te encontrás a grandes actores, a gente muy copada, a gente del medio que llevan toda la vida trabajando. O sea arduamente y, y te tutean, y te tutean que es hermoso, es hermoso. Te tutean así, como un par, es buenísimo. Entonces esta luz está llorando de esa emoción. Está viendo a Majima en persona. Pero sí, pero sí. O, ojalá lleguen, ojalá lleguen muchos mangakas acá a Argentina, al país. Y cuando yo digo que lleguen a la Argentina, si está viendo a alguien que no es de a la Argentina, es que significa que llegue a todo el continente, porque cuando viene, cuando viene seguramente, cuando viene un grosso a la Argentina, hace un, no es que se quede en un solo país, hace una gira, hace una gira por Latinoamérica, por las convenciones de Perú, por las convenciones de México, por alguna de Chile, por alguna de Paraguay también, en Paraguay había visto un par de cosplayers muy grosos, así que hay, hay una gira que se hace ahí cuando viene un artista a uno de nuestros países. Aunque a veces, bueno, a veces caen en Brasil y no, se, y no vienen en el resto del, del, de los países de Latinoamérica. Pero ahí ya empezamos. El desfile con una Rebeca de Eden Cero. Ahí vemos a todo el equipo en el escenario. ¿A quién elegirías? ¿A quién elegirías como la más grosera? Hay una, por ejemplo, ahí que está utilizando barbijo. Está usando barbijo. Hay otra también con barbijo. La foto grupal nunca puede faltar. La World Play Summer 2022. Qué grosso Ahí tenemos a Han. Ahí tenemos a los de los de Rey que vinieron de Kansai para esa colaboración. Después tenemos a Lucy de Fairy Tail. Tenemos a Lucy Fairy Tail ahí transmitiendo su encanto, su poderoso encanto, dice, en vivo. Lo bueno es que cuando se ponen en personaje los cosplayers, ahí se les va un poco la timidez, que capaz cuando vos los entrevistas se le nota que están un poco nerviosos. Ahí la tenemos a Ersa. ¿Y quién será? A ver, ¿cómo fue la colaboración con Kodansha? Le preguntan Recuerden que Kodansha es la editorial de esta serie, la, va, de estas series, la editorial que promociona este evento. Uh -huh. A ver, ¿qué tenemos? Él dice que eres no un cosplayer de Hiro Mashima. ¿Qué parte de este disfraz quieres que la gente preste atención? A ver, dice que la pintura se ha despegado, pintura corporal y cosas caseras. Mirá lo que es esa espada, esa espada está buenísima, traslúcida, total, acrílico, total. Y él, desde hace 5 años que hace de Natsu, desde hace 5 años que usa su peluca número 20. A ver... Y tiene, bueno, y la tiene que recontra acomodar para que le quede así, es buenísimo. Me importa por qué lleva lentes de contactos de colores. A ver, Quería quedarme con el color de los ojos de Natsu Dice A ver, ¿Qué te hizo decidirte por el cosplay? Es una buena pregunta Siempre le ha gustado Lucy No tuvo el coraje de hacer el cosplay Ah, eso es buenísimo A veces hay cosplayers Que no pueden hacerlo por sí mismos No se animan, les parece un poco vergonzoso Pero cuando ven que hay un grupo Un grupo de una serie que le gusta Se unen y hacen cosplay grupal. Es buenísimo porque vas conectando a todos aquellos que por sí solos no se pueden. Por sí solos no se animan. Pero sí, es una grositud total. Es una grositud total que hayan colectivos de cosplayers ahí de las mismas series. ¿Le tiene envidia? ¿Le tiene envidia? No. ¿Le tiene envidia a los novios? ¿Y se aleja? No, no. Le pregunta ¿qué le decidió hacer? ¿Qué? Le hizo decirse por el cosplay. Le gustaba Remaster desde la infancia. Y le enseñó Remaster a su novio. No me digas que es la novia perfecta. Es la novia perfecta. Ay, ah, dice que él es atractivo, que es Kakoi. Como para, bueno, como para endulzar un poco la situación. Era tenemos a Ersa entrevistándola por separado. Pero pregunta si para YouTube está bien el tema del escote, porque recuerden que YouTube ve un escote, ve un nipple y paf, te cancela el video, te lo borra, te lo desmonetiza, chao, strike número 3, fuiste. Por eso hay que ser cuidadoso con los escotes en YouTube. Y las alitas, mira, hizo que las alas se puedan plegar, muy bien. Va a ser otro cosplay, dice que es el modo infierno. ¡Pf! Modo infierno, la verdad no tengo idea que qué onda con ERSA, tengo que ver, el, la serie tengo que ver el personaje, pero tiene más modos por lo visto, ahí están las fotografías profesionales, las fotografías con sus fans, y y sí, Mashima está también orgulloso del trabajo que tienen los cosplayers, el trabajo que tienen sus los, los fanáticos, Vamos a ver ahí Emoción total Emoción y felicidad En esta en este encuentro Entre el autor y el, y el pueblo Y la gente japonesa Encima sí encima posta, Estos cosplays son de buena calidad Son muy grosos Tan tipo como tirando No solamente la facha sino El estilo, la pasión O sea, o sea el encanto del personaje De cada, un, de cada uno de ellos es, Está muy bien hecho nivelado, muy bien nivelado y ahí la foto grupal pero bueno, entonces este fue el videazo que queremos compartir con ustedes, del grosso del grosso de Majima de esta semana esperamos que les haya gustado esperamos que les haya divertido hecho pasar el rato, de paso, de paso vamos a estar viendo, a ver, veamos un par de preguntas que nos hicieron a lo largo de esta semana con respecto a las cartas a ver, primero queremos mandar un saludazo a Epic Games que dice que siempre Sigue, siempre dice derechito al vicio <risas> Me encanta eso que siempre Digan derechito al vicio y ponen Nuestros videazos. así que un enorme Saludazo a Epic Games A ver, me preguntan Si de casualidad en las reediciones Acá del manga de Another 0 Me preguntan si en las reediciones va, Sale la caja de nuevo O si eh, solamente Fue en la primer tanda Bueno, el manga de, de Another 0 Solamente el volumen 0 Es el que venía con la caja no sabemos si se volvió a reeditar el número 0 Pero las los otros, los números 1 al 3, sí se editaron eh, Lo que sí, te digo, te puedes encontrar en varias librerías En algunas comiquerías más que nada Todavía tienen el manga Noether 0 con la caja Así que no te lo pierdas Lo que sí, con el precio un poco más elevado De lo que salió en su momento Más o menos A ver Me preguntan también si sí, vamos a hacer unboxing del álbum de figuritas de Jurassic World Dominion Y habíamos contestado en su momento Pero el tema es que tenemos primero varias cartas de Todavía tenemos que seguir buscando a Thanos y a la Furra en las cartas de Fortnite Y además, además sabemos que se van a presentar más cosas Sabemos que todavía faltan un par de cajas que queremos Y... El tema del mundial, el tema de que se preguntan todo el mundo, ¿qué onda con las figuritas del mundial? Las figuritas del mundial están haciendo de una propaganda enorme porque dicen que en muchos lugares la preventa oficial de la FIUS ya se agotaron. Vas a la página de Panini que a veces tienen un par de descuentos, se agotaron ahí, tienen que esperar a la segunda tanda. Pero pero pero en otros lugares ya se está vendiendo, ya se adelantaron un poco los distribuidores, se están vendiendo las figuritas y lo puedes encontrar en kioscos, vas a un kiosco y tienen las figuritas. Pero bueno, hay muchos que te digo, quieren completarla ya mismo, quieren la carta más rara, quieren al Messi, al Messi, entonces eh, se van a comprar un montón de figus en tandas. Chicos no desesperen, esperen que lleguen a los kioscos y ahí va a haber, va a haber para todos. Las figuras del mundial. Entonces nosotros, capaz, capaz, queremos tener las figuras del mundial. Pero tenemos que ver primero el tema de conseguir a la furra. Y ver qué otras cartas y colecciones queremos mostrar en el canal. A ver, ¿qué más qué más qué nos preguntan? Sobre esos son? A ver, eso es una máquina. Un gran saludazo, Valentino Pug por, por tu mensaje. Siempre derechito al vicio. Eh, <risa> bueno, también comentaron un video del bananero que subimos. A ver... Mmm... ¿Qué, ¿Qué onda? Ah, el Matis me dice que no les salió ni una sola de las cartas que nos tocó a nosotros En nuestro unboxing de Fortnite de orígenes con los 20 sobres que abrimos Y bueno, y pasa eso Pasa eso que comentábamos acá que La caja deluxe y la caja de orígenes Que tienen cartas así de las primeras colecciones De la 1 a la 12 y de la 13 a la 24 O a la 23 Pasa que, eh, según nos comentaban Se iban a estar imprimiendo en tandas La primera tanda Van a tener ciertas cantidades, ciertas cartas, la segunda tanda iba a tener las otras, y así como iban a sacar como cuatro cajas distintas. Pero si vos comprabas dos cajas de la primera tanda, te iban a salir iguales las dos cajas con las mismas cartas. Si vos compras de una tanda y la otra que sale en un mes, o no sé cuánto más va a tardar, ahí te van a salir otras cartillas. Así que un saludazo enorme también para el Matis. El Matis 207. A ver qué más, qué más, qué más, qué más. Bueno, muchos no salieron, obviamente, las mismas cartas en las cajas. Y bueno, esto es gracioso. Javier Leche nos cuenta que le salieron exactamente las mismas cartas de nuestro sobrazo en el video del unboxing Cartas Adrenaline XL 2022. Y bueno, y sucede eso. En ese, en ese unboxing abrimos cartas de Adrenaline, pero también vimos cartas de Dragon Ball, me parece que conseguimos aparte. Y sí, a veces cuando las tiradas son masivas, algunas, algunos impresiones, algunas impresiones directamente sacan las mismas cartas en cada sobre. Así que es una cuestión no solamente de azar, sino de seguir insistiendo para tener todas las cartas de la colección. A ver, otro saludazo enorme para Bautista Oliva, que nos cuenta cuál fue su regalazo del Día del Niño. Un saludo enorme a todos por el Día del Niño que ya pasó. Esperamos que lo hayan pasado súper bien, se hayan divertido. ¿Cuántas cartas legendarias tenemos de Fortnite? Le tiré que tenía más de 20. Le conté que tenía más de 20, pero probablemente tengamos muchas. Pero la cantidad exacta de legendarias... No te puedo decir porque es increíble la cantidad de cartas que tenemos de Fortnite. No, no, no, no sé si ya superamos los 1000 o 2000. No lo sabemos. Es demasiado la cantidad de cartas. O sea, nos fuimos muy derechito al vicio con Fortnite. Y eso que todavía Todavía nos faltan abrir cajas de las primeras temporadas. Todavía tenemos que conseguir las primeras cajas. A ver qué más. Otros. Bueno, nos hablan sobre... Ah, hicimos un unboxing de cartas del FIFA 18 de Rusia 2018 Porque no solamente salieron figuritas, sino que también salieron cartas Y ahora van a salir, o sea, ya están, ya están en los kioscos Según dicen, hay cartas del mundial, hay cartas del mundial Y tenemos que ver qué nos salen ¿Qué nos salen de esas cartas? Tenemos ganas de ir y conseguirlas, así que en cualquier momento lo mostramos en el canal Pero bueno, estas fueron las preguntas de la semana Ah, ya hicimos un saludazo a Mateo Pellegrini también ¿Y quién más? Un saludazo para. No, no, no hay más saludazos. O creo que ya los saludamos a todos. A Jerónimo Salas, como siempre, también otro mega saludazos. Pero bueno, estas fueron las preguntas de la semana. Este fue el videazo que queríamos compartir con ustedes del genio de Hiro Majima. Esperamos que hayan más cosplayers, va, hayan más cosplayers de esta serie para que los propios, los propios mangakas puedan ir y encontrarse con ellos. Porque es buenísimo, es buenísima esa dinámica. Somos Rossicini y nos vemos otra semana más yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por aguantarnos y recuerden. Bueno, recuerden... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué recomendación te puedo dejar esta semana? ¿Se les caso a tus viejos? ¡Siempre!